Javierito, yo Pacheco, buenas tardes, Emi 2021, Víctor Pérez, saludo. Aquí cansado, aquí esperando, compadre. Javierito cansado de trabajar, mira, mira, mira qué facha esta. Vaigaso sin cansado que me metí dos clavos en la bota. Me clavé una linga de acero de un resorte de un colchón. Y después cargando unas estructuras de madera me tiré del camión y me cayó el pie arriba del, del palo. Dos clavos me calavé en el pie, estoy aquí. No, eso uno coge una tabla y se da tablazos ahí, bota la sangre y después se echa un poco de petróleo y se acabó. Ya me eché un poco de petróleo, tómese un guarapo bien frío para refrescar. Maceo vive, óigame, Joel López, la gente. Joel López, ¿qué, qué? ¿de qué parte de Cuba tú eres? De la zona de, de, de Santo Espíritu. Augusto Palomino, 33 personas conectándose. Tiene que cuidarse, coge la suave. Montecristo, estoy en eso, Montecristo. Pero imagínate, mijo. ¿Cómo era que se llamaba el banquero aquel? El banquero del conde de Montecristo. El varón Danglar, ¿no? ¿Era Danglar cómo se llamaba? Danglar, exacto. Danglar. Mercedes, me encanta tu directa, que te mejores. Gracias, buenas tardes. Cien fuego, capucha, listo para lo que sea. Jueguelo hacia ah, fuego, sí. ¿De dónde? ¿De Palmira? ¿De Aguada? ¿De Cruces? ¿De...? de de Santa Isabel, de Ajuria, de, ¿de dónde? ¿De qué parte es el juego? De Soledad, Monchi presente. Monchi, deben ser allá como las. Así que son. Dos y seis. Deben ser las ocho allá, Monchi, ¿verdad? Yo trabajo en la plantelet y a cada rato. Ay, chicos, tú no sabes nada. Me clavé dos clavos, me tiré primero para ayudar a Manolo, el hombre que trabaja conmigo, que no podía, con, con un palet que venía cargado de, de cajitas de plátano. Se llaman los lanchanos, se llaman, y él resbaló, y yo para sujetarlo, apinqué el pie y se me fue arriba un cartón y había una linga acero, me clavé el primer leñazo. Y después me lo saqué y empecé a brincar con una pata y me tiré del otro lado, arriba una tabla con una puntilla así, ni para qué. Y Dalmi González, encapuchado, me lo cuide y que se mejore. Gracias, mi amor. Gracias. Desbaratado. Mira, mira qué clase de churrero este de manche plata, ¿no? Mira, mira para acá, mira. Miren, ustedes están viendo. No es pobreza, es que todavía no he podido ir a cobrar los reales que la CIA me paga por hablar en contra del comunismo. No he podido. Eh, si cuando la CIA me pague, entonces voy a cambiar los guantes, ¿tú me entiendes? Por eso es que no... Porque ahí, ahí hay uno, ahí hay uno, una claria ahí que parece que él trabaja o en, o en el despacho de camiones. Monchi, gracias. O, o trabajaba en la operadora de flete porque me pregunta que a qué hora yo trabajo. ¿A qué hora usted trabaja? ¿A qué hora usted va a trabajar? Eh, interesado en mi cronograma de trabajo. Estás hecho un chaval. Eh, sí, todavía, Monchi. Monchi, tú no sabes nada. Muchacho. En todo en todo, como si fuera un muchacho de 68 años, <ríe> todo desbaratado, los años, los años no creen en nadie, eh. Monchi, los años no creen en el que son la manteca, 44, gracias por ir con el canal de la verdad y la libertad, Ventos Company, Juniel Batista, la verdad no es puede esconder detrás de una capucha, eh, la verdad no se puede esconder detrás de una capucha, Marucci de Olguín. Eh, Juniel, tú eres el anexionista que tan, tan vehementemente habla de las anexiones. En el 47 de Cuba votó en contra de la creación del Estado Judío. Eh, sí, pero pero eso tiene un trasfondo. Después te voy a explicar ese tema con calma. No es así tanto. ¿Eres clandestino o eres público? o ¿Eres clandestino o eres público? Negativo, ni una cosa ni otra. Soy un hombre precavido, Juniel. Juniel, la receta está escrita. En silencio ha tenido que ser. Porque co hay cosas que para lograrlas han anda, de anda, anda andar ocultas. Monchi, 50. Dijiste que tienes 50 años, Monchi. Eres, eh, eh, eres un imberbe todavía, pero listo para lo que sea el mío. Monchi, viste que Cuba no la demanda en Londres. ¿Hasta cuándo? Ah, ganó la demanda. Ah, yo te lo dije. Ay, mi hijo, porque es que quien paga es la Internacional Socialista y el gobierno americano paga por atrás. ¿Usted por casualidad conoció a un preso político? Es que, niña, eran tantos nombres. No, mira, te voy a explicar qué pasó, mira. A los presos políticos, mi amor, no los ponen juntos porque dos presos políticos son una desgracia. Muy raro, tú te encuentras en una compañía dos presos políticos. Entonces, no coincidimos ni en los patios. ¿Cómo era que hacíamos contacto con el presidio político? A través de los, de los patilleros. Los, los presos políticos le preguntaban a los patieros que eran unos presos que salían a trabajar en el patio, a tender ropa, a, a llevar de una compañía para otro cigarros, libros, eh, pastillas, eh, lo que sea. Eh, lo que sea eh, vino hecho en la, en la prisión. En una prisión hay lo mismo que en la calle, lo que es escondido todo. Los presos te, te esconden en un pedazo de cemento, de hierro, 50 cuchillos. Te voy a explicar cómo esconden un cuchillo en la cárcel. Cogen la tabla que tiene, el, la tabla que es de cartón, que es el colchón de la litera. Entonces ponen el cuchillo y lo marcan con un lápiz. Y con una aguja o con un clavito sacan toda la madera contrachapada. Meten una bayoneta, un cuchillo, una chaveta, una navaja, lo que sea. Después cogen eso con jabón y hacen una pasta dura como una cera. Lo ponen con, con el acerrín que sobró de la madera y le dan una lijita y una pinturita inventada y queda igualita que ni se ve. El preso, es, el preso tiene 24 horas para pensar. El preso con una aguja y una tirita corta un pedazo de acero de cabilla Haciéndole rayitas así todo el día, mire. Cuando pasan 24 horas se ha comido el metal. ¿Por qué? Porque la aguja es a 0.40. La demanda la ganó el demandante. ¿Quién ganó por fin la demanda? No creo que los comunistas la hayan ganado. ¿Qué pasó aquí que se me fue la luz? ¿Qué pasó aquí que se me fue la luz? Déjame ver. Capucho, usted es de mi pueblo, estoy seguro, usted es de Puerto Padre, o eres clandestino o eres público. No sé qué me pasó aquí con la luz, pero aquí no veo nada. Señores, denme un momentico para hacer algo, por favor. Yo me conecto en medio minuto.